¡Silencio! 3068 y ocho. Eh, había una cantidad de material para grabar eh, increíble grabar eso en las eh, tres semanas escasas que teníamos por presupuesto para rodar era, era muy loco no, no, era, no éramos suficiente gente para mover aquello yo recuerdo que durante la primera semana en, en, en rodaje estaba Alex de dirección y con, la, con la cámara además operaba él Íñigo de fotografía que además tenía un brazo que no lo podía mover estaba caro con sonido y estaba yo en rodaje no había nadie más durante una semana marca que además era arte vestuario era un equipo muy reducido, muy reducido y, y llevar a cabo esto ha sido una tarea de equipo bestial. A partir de la primera semana empezó a, empezaron a venir refuerzos de, desde Madrid, amigos que se quedaron unos días y luego ya después de dos semanas ya vino gente para, para quedarse como, como puestos que nos hacían falta la grúa tenemos una grúa preciosa que compramos específicamente para rodar la serie ya Alex la sacaba cada segundo que podía sacarla y era como no puedes o sea, te quito los planos de grúa Alex porque en esta escena es que no tenemos tiempo y yo no sabía de antemano si había planos de grúa o no había planos de grúa siempre se asumía que había planos de grúa porque es Alex entonces había algún plano de grúa estamos en un momento en el que se está haciendo muchísima crítica o, o es muy obvio ya que eh, muchísimas cosas que no funcionan y la gente creo que en cierta medida está enroscada un poco en eso, en la crítica y nosotros no solo queríamos hacer eso sino, sino visibilizar una alternativa. Estos planteamientos que se hacían más desde el, desde el campo ideológico, de reflexiones, de paradigmas que se plantean, que a través de nuestras redes sociales han tenido eh, pues, bastante repercusión de que la gente entra al hilo ¿no? y debate y comenta sobre ciertos aspectos, desde el inicio lo que supone la propia ocupación, que alguno decía espero que esto no incite a ocupar, yo sinceramente espero que sí, y otras cositas más específicas como, como puede ser el tema de de la televisión llegando al pueblo, de hasta qué punto la libertad de expresión frente a, a la manipulación televisiva, eh, el tema de, de entrar al trapo con vender productos eh, al pueblo de al lado si entras en las reglas de, de mercado o no, eh, con el prisma anticapitalista hasta qué punto puedes vivir tan externo al, al sistema económico. Todo esto ha hecho como bastante feedback en las redes sociales y la gente habla bastante del tema y es algo joder, que la verdad es que mola un montón. Como puntos flacos, a ver, yo la espinita que se me queda más, más grande es el tema de no poder plasmar eh, realmente con toda la crudeza eh, todas las dificultades que conlleva eh, el ocupar y en un pueblo abandonado y el Pirineo. La dificultad de supervivencia, el tema de una casa que tienes que arreglar, problemas de tejado, problemas de frío, no podíamos rodar en invierno porque la disponibilidad del equipo es en verano eh, y también un poco con priorizando otras tramas al pues final creo que se nos ha quedado un poco cojo ese punto ¿no? de, de que realmente la vida allí tiene un, muchísima más dureza creo en ocasiones de lo que hemos podido reflejar, pero claro tampoco podíamos falsearlo y de repente que pareciera que lo están pasando mal con frío cuando, cuando tú estás viendo en cámara que evidentemente hace buen tiempo, no, no tuvimos ninguna tormenta en, en todo el tiempo que rodamos, entonces bueno, es un poco una espina que se me ha quedado clavada. En el capítulo 9 cuando rodamos la, la escena del desalojo da para casualidad de que, creo que era un sábado o un domingo, y había gente en una de, la, una de las casas de, del pueblo que estaban allí pasando el fin de semana y, y bueno, eh, los gritos no, no, les, no les sentaban bien, claro, van a un pueblo del Pirineo ahí a descansar y a escuchar el campo y estábamos ahí nosotros gritando, guardia civil, detenidos se quejó bastante y amenazó con llamar a la guardia civil de verdad que bueno, nos lo planteamos, porque habría quedado bastante bien tener ahí unos planitos de los coches y, y demás, pero no, al final nos llevamos bien, lo que hicimos fue eh, grabar la escena sin sonido, solo grabamos un plano con sonido, todo, todo lo demás son los actores haciendo mímica, solo hay un, una escena en la que gritan de verdad. ¡Ah! guardia civil ¡Cógala esa! ¡Cógala! Igual la, la escena, no sé si, si más orgullosa o más bonita, pero que sí que más me ha emocionado, Claro, esto es muy subjetivo ¿no? para mí, pero es el capítulo 6 cuando Jorge redescubre su casa era habitada por otra gente y tiene toda esa relación extraña emocional con la casa, con su baúl y tal porque bueno, me ocurrió a mí algo parecido con, con una casita familiar que teníamos en Broto nosotros por temas económicos se vendió la casa y con 11 años ya dejé de ir allí y luego pues con 17 escalando por la zona bajamos a Broto y bueno, y yo decidí ir a esa casa un poco a ver qué se cocía y el subidón emocional a la hora de llegar fue, fue la hostia de Intenso, ¿no? el, el redescubrir pues, ese jardín que tenía los mismos árboles, pero que ya tenía la verja de otro color, había gente ahí que no conocía de nada viviendo ¿no? la sensación de, pero ¿quiénes son estos? no Y, y ellos diciendo, pero ¿quién es este tío? ¿no? Que además es algo que ni siquiera Nacho sabe, yo no le conté de esta experiencia personal porque no quería viciar que tampoco el personaje de Jorge se mezclara con Alex, ¿no? era algo que le pasaba a Jorge y que le tenía que pasar a, a él. Y, y no se lo había contado aún. Es que yo viví en esta casa de pequeño, ¿saben? ¿Ah, sí? ¿No conocerán a Horacio? Horacio, Horacio. ¿Horacio? Sí, Horacio? Horacio Garcés. ¡Claro, hombre! El trabajo de currar con, con actores, yo creo que en Libres ha sido el, el proyecto en el que más cómodo me he visto y en el que he podido, por fin, eh, pues tener una profundidad de, de curro con ellos previo y durante el rodaje más intensa, ¿no? Porque pudimos estar todo julio currando en ensayos, eh, además, como que me establecí un, una forma de trabajar con ellos en los ensayos en la que ellos no sabían cómo el, qué es lo que venía en el capítulo siguiente. Eso les ayudaba a construir el personaje también más poco a poco, el vivir en, en el presente, ¿no? que es, es algo que también te puede viciar, el saber cómo acaba tu personaje. Se diferencia un montón de otros curros que he hecho por encargo, en los que a veces por pues, cinco minutos antes de, de ponerte a rodar, eh, la interdirección te presenta al, al actor episódico que tiene esa escena y tal y es como, hola, bueno, soy Alex, eh, bueno, estás es tu marca tu frase es aquí, luego te dicen no sé qué y luego miras hacia allá, ¿no? que es, que es un modelo de curro que a veces no queda otra de hacerlo pero, pero vamos, no, es años luz de, de lo que podemos construir con, con un buen curro previo y, y, y tratando a los personajes como personas, ¿no? que, que en el fondo es lo que son ¿Qué quiere decir? Nosotros te dejamos ser un músico de de Tejano, porque sabemos que eres Resultaba curioso que estaba casi sucediendo lo mismo que estábamos rodando un poco entre el equipo. Eh, de la misma forma que estábamos intentando hablar de una eh, alternativa de convivencia horizontal, donde los problemas se resuelven eh, hablando, intentando no bueno, perder la alegría ante los conflictos y consensuando y tal, esto se nos daba cada día también en, en los rodajes y en ese sentido... Creo que a nivel de dirección hay que hablar de que para mí por lo menos fue, fue muy importante la figura de Alex porque sobre todo por ejemplo cuando volvemos a Madrid el rodaje se retoma con apenas tres o cuatro días de descanso y a los pocos días se nos crea un problema muy gordo de presupuesto, hay que parar y se crea una asamblea. Una asamblea en la que además nos excluya el equipo artístico y entre todos hablamos de qué está pasando, de ese agotamiento que había, de ese cansancio y dale, pues claro, se sienta como todos los demás y lo sufrimos. Y ahí no había eso, jerarquías, ni, ni esta opinión vale más, o yo, o yo no sé cómo continuar y me cierro y bloqueo. Una manera también de, de resolver que tenía mucho que ver con lo que estábamos contando y que además crees que lo estás haciendo desde una legitimidad que también a la hora de debatir y de continuar con el rodaje, tiene que estar ahí también. Es que cuando ya son muchos días de rodaje, muchas horas, de que no descansas, de que no descansas todo lo que tienes que, que descansar, pues se crean ah, esos malos rollos, pero es que luego tampoco hubo malos rollos. A la hora de la verdad, todo pues, se solucionó muy, muy bien y es que somos todos muy amigos desde entonces y, y quien más quien menos tiene amistad ya para toda la vida.